¿Podemos hablar de un peligro de un Chernóbil pampeano? No, no es posible un, un incidente como el de Chernóbil en, en, en las tres centrales nucleares argentinas, Tucha 1, Tucha 2 en Lima, en Zárate, en Provincia de Buenos Aires, y en valserio Tercero, este, en, en Córdoba. Este, era un tipo de central y una operación este, fuera de protocolo, lo que se hizo en Chernóbil, este, y no hay ningún tipo de riesgo que eso se pueda replicar acá porque básicamente es otro tipo de, de tecnología. Lo que sucedió en Chernobyl, como más o menos de lo que se estuvimos charlando acá es que, que hubo una, digamos, de repente lo que eran neutrones dando vueltas, una cantidad de neutrones que se mantenían cuando bajó el grafito, aumentaron los neutrones, aumentaron las fisiones y eso produjo una explosión. La diferencia fundamental, además de la contención, es que el moderador en las centrales nucleares que están en Argentina, así la gran en la inmensa mayoría del mundo, no es grafito sino que es agua liviana o agua pesada. en Argentina es agua pesada, para nosotros es importante ese, ese tipo, ese detalle porque es la planta que están cerrando en Neuquén, digamos. Uh -huh. Este gobierno está eligiendo por una tecnología en la cual nosotros no podemos intervenir. No hay protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras porque es una tecnología que la compran totalmente llave en mano. Argentina tiene casi 70 años de desarrollo y gran parte de estas decenas de años eh, de desarrollo industrial en el área nuclear, o sea, en energía nucleoeléctrica y en metalmecánica, eh, en tecnología de resolución de detalles, lo que hace la tecnología y desarrollo de, de ciencias básicas para eso, y así que tuvimos que salir al, al cruce, de punto de vista técnico nos parece este, pertinente la preocupación y nos parece eh, necesario ser claros en que no es posible un Chernóbil pampeano con las centrales que están instaladas en Argentina. Argentina tiene un desarrollo en todo lo que tiene que ver con esta tecnología PHWR, que sería uranio natural y agua pesada, que tiene un grado de independencia en el desarrollo de todo, de, de, de, de cada punto del ciclo que no tiene con el PWR, que es la central wallón que se le quiere comprar a China. digamos. Eh, nosotros no tenemos, eh, PWR utiliza agua liviana y uranio enriquecido, nosotros tenemos un desarrollo de, uranio enrique de, de enriquecimiento de uranio pero no a grado industrial, por lo tanto no tenemos independencia en ese aspecto y hay un montón de, de, de aspectos tecnológicos que tampoco, los, digamos, no los dominamos en el mismo grado de lo que sería armar una candú, Entonces, por eso decimos también que eh, atenta contra nuestra soberanía energética eh, dar de baja a la candú y comprarle directamente ya en mano a los chinos una PWR.